Familia planetaria, familia planetaria, vamos a ver si vamos conectando, lo vamos a lograr, de hecho lo acabo de poner en descripción, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, vamos a ver si conseguimos ir conectando, voy a tocar un poquito, ahí vamos Karina, ya vamos llegando, ya vamos llegando. ¡Hola, hermana! ¡Hola, hermanos! ¡Vamos llegando! ¿Se me escucha ahora? ¿Ahora? ¡Ojalá! ¡Ojalá sí! ¡Ojalá sí! ¡Se me escuche! ¡Sería maravilloso! ¡Ya ahí, va, ahí vamos llegando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Vamos llegando! ¡Pero qué alegría! ¡Pero qué alegría más grande! Se me salta el corazón, en serio, en serio, se me salta el corazón, se me salta el corazón de, de la alegría tan grande que, que estoy teniendo ahora mismo, por no decir las lágrimas, porque tenía unas ganas tan grandes de encontrarme con mi familia planetaria, de verdad, me emociono, me emociono. Porque sabéis que vivo en una zona rural y, y aquí pues es a veces complicado y me quedé con las ganas el otro día y hoy hay buena cobertura, hoy está todo bien. Acabo de tener un en vivo con Jessica González y Yasmin Domínguez y ha ido todo bien. Digo, este es mi momento para, para estar con mi familia planetaria, para compartir un ratito... Juntos y, y, y borrar todas las distancias, todas esas distancias que cuando estamos resonando desde la misma frecuencia desaparecen, no, no hay ninguna distancia y es tan hermoso poder encontrarnos, es tan hermoso. El simple encuentro espontáneo como este encuentro, como este encuentro que nace, como, como brota la poesía, como brota la primavera, como brota la vida, como brota la vida cuando brota espontánea, cuando brota natural, como brota vuestra presencia Hola María Teresa, hola Euridice, hola Mariela, hola me encantan tus escritos, gracias y a mí me encanta que lo compartamos y que estemos todos aquí juntos y unamos en la misma voz, gracias, gracias, no, no dejo de agradecer a la vida vuestra presencia, este, esta labor de la escritura a veces es muy solitaria y saberse acompañada, saberse resonando en algo mucho más grande es algo que llena absolutamente el alma. Llega un momento, como siempre digo en muchos vídeos, que desaparece el pronombre, desaparece quien escribe, desaparece quien lee y se convierten en una misma cosa, en un mismo sentir en una misma frecuencia, resonando. Samantha, hermana del alma, ahí estás, Vanessa, Mariela, hermanas, qué alegría más grande, vamos a celebrarlo, vamos a celebrar este encuentro que es nuestro, que es aquí y ahora, que es el momento, es el momento perfecto, siempre es aquí y ahora, el momento perfecto. Vamos a cantar un poquito, vamos a resonar un poquito.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 su valiente aventura de vivir con todas las letras sin corazas ni armaduras descalza y sin vestiduras hermosa en toda su verdad rebelde y risueña tan niña como anciana tan poderosa como frágil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 Descalzos por la vida, con el alma descalza, valientes. Eso sois, eso somos familia planetaria. Aquí no lo hemos venido a recordar. Eso es ser valiente. Un corazón que siente. se atreve a compartirlo con el mundo con la vida con todos sus zarpazos con todos sus errores y aprendizajes es lo que nos hace únicos es lo que nos hace irrepetibles y a la vez un fractal de todo una gota y el mar como decía Rumi. Descalzas, sin límites, sintiendo el latido en nuestros pies como me dijo una abuela africana, la abuela Rosalinda, desde Namibia, me decía en un encuentro en Cusco, en, en Perú, en, el, en Pisa, la abuela me decía que allí sienten que los pies están en los ojos, y los ojos están en los pies. Es por ello que andar descalzos tiene un significado mucho más profundo que el hecho de andar descalzo físicamente. Andar descalzos es un lema de vida, es mucho más que eso. Es atreverse a, a, a, a pisar la, la tierra con todas sus piedrecitas, con todas sus espinitas, y con todo su latido que nos impide esa suela de goma, ese, ese asfalto, sentir que es nuestra Madre Tierra latiendo siempre. Es a través de los pies donde se ve el camino. Es como se puede sentir el presente. Cuando caminamos con, con suela... Vamos pensando con los pensamientos en, en, en otros tiempos que, que no existen, porque no existen ninguno de, de esos tiempos. Lo único que existe es este momento, lo demás es invención, proyección. Esto que está aquí ahora, este presente, vivirlo con, con, todo, lo que, con todo lo que contiene con todas sus señales, con todas sus texturas, con todas sus emociones, con todo lo que nos va sucediendo como un oleaje que vamos sintiendo emocional tan fascinante. Convertirse en observadores de esto que está sucediendo ahora. Sentirlo, sentirlo. Descalzos, descalzas, sentirlo desde el estar descalzo de la vida. Es, gracias, gracias a, a vosotros, gracias a vosotras, Elena, Vanessa, Susi, gracias, gracias. Me siento enormemente feliz de compartir este ratito con vosotros, con, con mi, mi gente, mi gente de espíritu, mi gente maravillosa con la que resueno día a día y, y me siento en esta resonancia de almas. Familia hermosa, ¿os parece si cantamos alguna o os estáis os apetece vamos allá vamos allá que me perdone?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 si habré comenzado un nuevo poema, si seré materia etérea. Y esa es la mayor de las incertidumbres, el vértigo de la libertad última. ...la libertad última... Juan Pascual, ahora me escucháis bien, Elena, ¿qué, qué maravilla, pues no sabéis lo feliz que me hace esto, de verdad, desde Nueva York estáis, maravilloso, desde dónde estáis, de dónde estáis, si podéis escribirlo, me, me, me, me, me fascina esto, me fascina esto, cómo la tecnología puede reunir almas en, en un lugar sin lugar, en un tiempo donde abarcamos todos los tiempos. Yo estoy en España, vivo en un pueblecito en la Sierra Norte de Cáceres, de Sierra de Gredos, y eh, vivo en un pueblecito de montaña pequeñito y estoy aquí, en este lugar sin tiempo, con vosotros, con vosotras. Me, me fascina esto, hermanos. Desde Dallas, Mayra, Argentina, Romina, qué, ¡qué hermoso! Ya os voy leyendo, ya os voy leyendo. ¡Qué maravilla! Volamos, volamos. Esta bandada de águilas volando. Nos sentimos más cerquita. California, hermoso. Lupita. Quiero cantaros Este mi alma voló. Agradezco a todos los hermanos y hermanas que lo cantáis en los temazcales. Me emociono hasta las lágrimas cuando lo veo. Gracias. Porque volamos, volamos juntos, volamos juntas. Desde Guadalajara, México, Lisette, México, México, maravilloso. Ahí estamos de todos lados. Chile, ahí estamos. Gladys, hermoso. Imaginémonos desde este lugar abarcando todos los lugares desde este resonar que nos une, que lo abarca todo, el plano de lo invisible, el plano del amor. la palabra no alcanza transformando mi corazón en viento latiendo nube y lluvia, tormenta y brisa mi alma canto con lo Sueño y sueño y la madre y tierra y ser. No uh -huh. tenga tus sueños. La vida es un sueño. Qué maravilloso sois, qué hermoso sois. Gracias, gracias. Gracias por este ratito, de verdad, esto es medicina pura para el alma, para el corazón. Sí, es medicina, la escritura, que gracias a, a todas las hermanas y hermanos que estamos caminando el taller online que estoy realizando de forma individual y privada, porque es como me gusta estar, eh, como... Puedo, puedo aprovechar el espacio de forma individual el taller de escritura, de escritura curativa. Si deseáis saber más, pues me escribís por, por privado y os informo gustosamente. Estoy disfrutando tantísimo con este camino de, de apertura del alma, de apertura de nuestros dones a la palabra y más allá de ella algo inefable, como dice, algo que no tiene palabras, algo que traspasa la barrera como este sentir, como este resonar, esto no tiene palabras, esto es algo que solo la poesía puede, puede describir y qué, qué, gran, qué gran guía, qué gran brújula, la poesía es mi brújula es el, el, lo que me hace ser, lo que me hace vibrar y desde esta, desde este puente vibramos todos. Gracias, gracias por leerme, gracias por compartir, gracias por todos esos comentarios tan maravillosos que escribís y gracias por vuestra presencia porque es la brújula de todo, este resonar conjunto, este sentir. Cada día que la vida nos regala se sigue escribiendo la leyenda y solo la abuela vida sabe cuál será el capítulo final si acaso lo tuviera. Mientras tanto... Vivamos con todas las letras hasta llenar de flores el abecedario para que todo lo que pronuncien los labios contenga tanto amor que florezca. Amor en mi corazón es lo que siento. Gracias, gracias por este encuentro. Gracias, gracias. Me has hecho llorar, dices Natalia, hermoso. Es puro manantial esto que sentimos. Gracias, brillad, volad alto, volad alto, familia planetaria. Os quiero mucho, mucho, mucho y os deseo una maravillosísima noche, tarde y vida, vida entera. Gracias, gracias, gracias por existir. Os abrazo fuerte. Fuerte, fuerte. Gracias.